Vamos a ver el bot, este Ahí está Nada, con paciencia Tiene que aparecer seguro que hay alguno más Vamos a coger última oportunidad Ahí hay otro Otro botardo Vamos ah, Joder Estoy muy afinado. A ver ahora. Venga. ¡Toma! Al lobby. Hay que limpiar la zona de bots. Todos son bots. Ahí hay otro bot. Bot. Vamos. Vamos. Joder. Se ha movido, se ha movido. A ver ahora, a ver, el movimiento. ¡Toma! <risa> ya, no se escapó. Bueno, sé, me voy a liar un poco así con el jefe este. ¡Toma! 120. ¡Vamos! 120, 240. ¡Toma! Y 120, joder. Menudo pedazo de escudo que tienen a ver, otro, toma, otro 120 ¡Eh! vamos, vamos este es otro un botardo de estos enfadados bueno, pues voy por aquí me curo y termino de rematar al jefecillo que estará por ahí a la vuelta supongo vamos, sube, ahí Seguro que allí, a la vuelta de la esquina A ver Ahí está Eh Vamos Ahí está eh. No te enfades No te enfades Este ya no sé si es Si es bot o es Sí, será Sí. Bueno Se aleja, se aleja <risa> Bueno Pues poco a poco Vamos a coger la zona esta también A ver si le vemos Toma, atropellado <risa> Vamos, corre, corre vamos nah, ya no ya está, ya está un poquito de curación eso es joder, no nos dejan, eh que me dejes en paz mira, ahí hay otro, vamos a ver ahí está vamos a ver, el tiro de gracia toma ahí está Vamos a recoger si tiene algo interesante. Nada. Poca cosa. El martillo sí. Y nada más. Me curo. Vale. Y aquí ya se oyen... Se oyen pasos. Este tiene que... Ahí está. A ver. ¡Vamos! Muy bien. <ríe> El oraco. Y tiene una llave. Que no voy a coger. Porque ya tengo tres. Lo que se sí voy a recoger. A ver qué, qué me dan. ¡Hombre! Lanza cohetes. Sí, sí. Ahí está. Oh, la escopeta... También. Eh. Vente conmigo. Y me quedo una llave. Hmm. Nah. Yo creo que con esto que tengo... Martillo por quitarlo, pero nada nada vámonos un poco de joder, no voy mal armado ahí está, vamos medio de transporte gratuito de tirolina Ah, sí, sí. Y como siempre, los puerquitos. Que alguno me fastidiará. Ana, mira, aquí hay jaleo también. Puerquito. Ya te quiero. Ya está. Este otro, otro bot. A ver. Vamos a ver ahí viene, ahí viene vamos oh, con el lanzacohetes venga, venga toma <ríe> a ver, vamos toma ya vale oro, pim pam hmm. voy a coger el escudo da igual, recargamos el escudito y nos vamos eso es vamos quiero bordear por aquí bueno, bajamos pero pegaditos al límite y está casi, casi quedan dos vamos a seguir por aquí Op, así A vale. ver. ya está tiene martillo también Y el mío lo, lo he dejado pero voy a subir por la tirolina y ah, solo queda ese el pesado del martillo El pesado del martillo. Más llaves. Bueno, con paciencia. No voy a... revelar mi posición. Esperas, tú da golpecitos. Bah, sí. Se le podía dar un, un tiro, se acababa la tontería. Bueno, vamos escondiéndonos poquito a poquito. En algún momento... Está por aquí cerca. No quiero que me vea tampoco. y la gallina esta verás como me estropea y no quiero hacer ruido aquí me pilla un poquito pero eso no pasa nada mírale, ahí está joder, no me ve está de espaldas parece está de espaldas y venga con el martillito bueno, mientras no me vea mejor no tengo prisa ¡Venga, sí! ¡Dale, dale! ¡Pof! A ver. Esto me puede costar, pero bueno. Es que es inevitable. ¡Toma! Tías. <risa> le he quitado, ¿eh? Le he quitado y... Le, le he perdido un poco... ahí está otra vez. Bueno, pues creo que me voy a quedar aquí. Porque no sabe... Tampoco sabe dónde estoy. Mírale. Y venga, sí, espectacular. Ahí va... Se que hace si pudiera, me daba otro tío. Joder, no, no puedo. va, tengo que intentarlo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Toma! ¡Wow! <ríe> ¡Victoria! <ríe> El oído de la comunidad. Bueno, pues una victoria del manquete de turno, pero ahí está, ¡Victoria!